dijera que hay un oficio ilógico en apariencia cercano a los insectos las mareas la ficción y los abismos y si te dijera que hay un oficio ilógico en apariencia cercano a los insectos las mareas la ficción y los abismos ¿Cuánto de accidente hay en tus procedimientos? ¿Qué tanto piensas que decides tus triunfos? Se estará uniendo el cielo con la tierra en un punto de tu ser. ¿Cuánto de accidente hay en tus procedimientos? ¿Qué tanto piensas que decides tus triunfos? Se estará uniendo el cielo con la tierra en un punto de tu ser. So let's as... en Pudahuel. Ya no te pierdas el final de esta caverna, es tuyo con hojitas de laurel. Nuestras polillas se convierten en tristes murmullos, en Pudahuel. Nuestra ciudad se acordará de su temperatura con las luces de papel que nos adornan el terror hasta olvidar la altura. No te puedo responder pregunta que yo mismo repartí en tu calle a tardes en Pudahuel y pareciera que los muros quieren que los rayen en Pudahuel, y las chaquetas amarillas ya no muerden fuerte, se va el sol de Pudahuel, y en un suspiro se emborracha nuestra mala suerte, se va el sol de Neopren, curiosamente se distingue mucho más tu estampa, ah, tardes en Pudahuel, es el ritual de sonreír y olvidar la trampa. Cuando la costa viajera se entremezcla por sí las moscas No cabe pluma en un hoyo sabio y triste Nos arrastramos en masa hacia una luz con cosquillas Entenderte y viceversa Entenderte y viceversa Una pluma suavizaría situación dudo de los pelícanos por ejemplo dudo de los pelícanos todas las aves están paradas donde siempre es el mundo y sus costras lo que se va desplazando a través Nos abalanzamos hacia el plástico y viceversa metafóricos, suscritos al sueño del mar y su oleaje de diplomas. Oh, ah. Se entremezcla con nuestras partes de arena Y nos sacamos una foto Le sacamos una pluma a la foto Queriendo creer que todos nos movemos Juntos y limpiecitos, juntos y limpiecitos, juntos y limpiecitos, juntos y limpiecitos. abierta como las arterias del cobre un palito que pisamos todos los pobres cuando seamos que tenemos un nombre una tumba para regresar en la noche el vacío convertido en uniforme Vamos, otra vez. Un planeta lleno de cenizas de bosques, tan amargo como uno de tus cibermondes, una grieta con los memorándums del golpe tan abierta como las arterias del cobre. Un palito que pisamos todos los pobres. Cuando fanta seamos que tenemos un hombre. Una tumba para regresar en la noche El vacío convertido en uniforme ¡Podremos a ver! Este museo reversible Donde hay un cuerpo abandonado Adentro del cuerpo un ataúd En el ataúd una ciudad La ciudad contiene un planeta Y dentro de él hay un cielo Rasguñando por salir, rasguñando por salir, rasguñando por salir, rasguñando por salir. Parto ahogado como un hipo de utensilios en el centro del mar Descubrí que arrastró siempre tenedores como una novia triunfal Torciendo destinos, envolviendo descendientes en un sabor a musgo Para esto no es necesario prepararse. Para esto no es necesario prepararse. Entre nupcial el cemento, no estoy dispuesta a defender ningún sueño, ningún espacio de sueño. No voy a avanzarme sobre nada mío, que se lo lleven, que se lo lleven. Parezca que me le recoge. recoge. Sí. gripe y dientes fue lo que me dejaron la madera de las paredes sudaba y a una hora suda y a una hora suda y a una hora suda y a una hora suda aunque millones de cositos emerjan de mi labio y no pare de reír como si tuviera trenes en la noche será gripe y dientes lo que arrastrará siempre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 El hombre es un imperio en sí mismo se dijo ansío un anarquismo no solo allá en el desdoblamiento sino también en esta carne imperial. El hombre es un imperio en sí mismo, se dijo. Ansió un anarquismo. El hombre no allá, es un imperio en sí mismo, en el desdoblamiento. Se dijo, el hombre es un imperio en, en sí mismo, anarquismo, anarquismo, no solo allá. También no solo allá en imperial, el desdoblamiento imperial, sino también en esta carne imperial.